Eh, a todos. Ben, traemos una problemática importantísima para milleiros de familias, no en nuestro país, en un momento, además, donde a situación económica eh, difícil y que afecta a una posible perda de la vivienda principal, de la vivienda familiar. O menos, hay 2.000 personas propietarias que sean en este momento tienen una orden de derrubamiento de su vivienda en Galiza que muchas de ellas están loitando en los tribunales para suspender la demolición de las mismas. Pero son muchas más las que están amenazadas. De momento van 2.000, pero sabemos que va a ampliarse ese número en todas las viviendas que están construidas en licencia en solo rústico. Las personas afectadas ya se dirigieron a la Consejería de Medio Ambiente pidiendo una moratoria, para que los inmuebles con expedientes de reposición abiertos se paraliza o derubamento hasta que los concellos aprueben sus respectivos planes de ordenación municipal. A APLU considera que a medida é ilegal, que no se puede llevar adiante, y lo único que acepta es paralizar los derrubamentos de las vivendas que tengan posibilidades de legalizarse en un plazo corto que é, é, é, establece en torno al primer semestre de este año. ¿no? Ocal realmente es una tomadura de pelo para esas familias que están pendientes de perder a su vivienda porque se sabe que ningún plan va a ser aprobado en no el primer semestre de este año y, e, por lo tanto, ninguna vivienda se salvará de derrubamiento en función de esta moratoria de tres meses de APLU. Pero también hay que decir que si llegamos a esta situación, muita de responsabilidad es la Popa APLU. A, que no actuó, es decir, fue creada en 2008, 2008 precisamente para proteger a legalidad urbanística e sin embargo no actúa. E desde su creación, tan solo 84 concellos, o 27% de total de Galicia, tienen su plan adaptado a la normativa 2002, estamos en 2006, eh, eso 27% fue quien... De adaptar o plan, 173 concellos o 55% ainda no adaptaron o seu regulamento y e los restantes 56 concellos carecen de planeamiento. Errícense, por lo tanto, por normas totalmente obsoletas. Más de 2.000 personas que construyeron su vivienda en solo rústico están pendientes de tener o no tener vivienda. Y e esto tan absurdo como que, por un lado, donde el propio gobierno se permite, se autoriza y se ampara o derrubamiento de viviendas que van a ser legalizadas En un plazo, dos tres años, o que sean cuando se aprueba el plan Pero que se sabe que van a ser legalizables Y e por otro lado, apropiase un tadí que está hablando con los consejos y e con las entidades A ver si consigue viviendas para dar las familias que derruben a vivienda O sea, un auténtico sin sentido. Por un lado tiramos viviendas y por otro lado buscamos la solución para que las personas as que lle tiramos una vivienda que va a ser legalizable no queden en la rúa. no sé si el Partido Popular puede tener alguna explicación o mejor una cuestión de capacidad intelectual miña que no entiendo esa política de ninguna manera pero además es mucho más tremendo cuando asiente con dinero con posibilidad económica de ir por vía judicial de gastarse eh, o dinero en un proceso judicial contra administración, puede paralizar o derrubamento da vivenda de su vivienda porque en vía judicial puede tardar la resolución sobre 10 Entonces ahí se pueden esperar dezanos a que salga sentencia. Ahora, que las personas más humildes que no tengan posibilidades de hacer frente a una demanda judicial y e mucho menos a las multas coercitivas que se imponen en la propia administración, esas personas van a ver cómo se pierden sus viviendas Es decir, una política que salva chales, que salva segundas viviendas Pero que derruba las viviendas de las personas más eh, vulnerables Por lo tanto, eh, consideramos que para empezar es eh, una medida clasista y discriminatoria Que vuelve otra vez a castigar a las mismas personas no ano 2015, a Aplu inició los expedientes de do 41 dos casos, mientras que los concellos iniciaron o 23. Es decir, se imponen los concellos, se imponen los intereses de la ciudadanía, los intereses dos concellos, e a Aplu por la suya conta es quien más expedientes de reguramento abre. Derrubó en no el año 2015 154 edificaciones, casi un 20% más que en no el año 2014, e impuso un total de 520 multas coercitivas por un importe de 600.000 euros, que supusieron un 5,5% menos que en no el año 2014. Y e podríamos pensar que ponen menos multas porque Aplusta está actuando menos, no, y e que asiente para no pagar multas se derruba vivienda. Se sabe que tenga batalla perdida porque sabe que no cuenta con apoyo del Gobierno galego. Asiente humilde sabe que el Partido Popular no os apoyó nunca y e que tampoco os vaya a apoyar ahora. Entonces, se deciden Aforrarse las multas es simplemente permitir que se derrube a su vivienda. O Cale, auténticamente absurdo, cuando ha leído solo, va a reconocerse a los inmuebles que la que Administración no tenga abierto expediente de reposición en seis años, quedando edificación fuera de ordenación, e permitirá que pasen adentro de ordenación. Estamos, pues, hablando de milleros de personas en Galiza, a punto de perder los hogares porque APLU no puede esperar, os dezanos que sí si vaya a esperar a que salgan las sentencias de asiente que tengan posibilidades de pleitear. No puede esperar a que los consejos que se comprometen e que así o teñen decidido de legalizar los sus planes urbanísticos esas viviendas legalicen no se vaya a esperar se tirarán viviendas y en ese mismo sitio se levantarán otras viviendas pero para eso se dejó una familia, dos familias más de dos mil familias sin viviendas para después construir otras viviendas encima estamos pues como siempre o Partido Popular aplicando políticas que mmm, apoyan y e protegen únicamente los intereses de las personas con más posibilidades de sobrevivir, incluso de las personas con más posibilidades de hacerse con otra vivienda y e de totalmente desamparadas aquellas personas que malamente pueden incluso pagar un alugueiro. Y e hay que recordar que muchas de esta sientes que tienen esas viviendas no rurales son viviendas muy antiguas, de muchos años, siente mayor, Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, no me diga que no, no, no, no, no, porque sí, sí, no nos vamos a pelear por la edad de las personas, pero es cierto que la mayoría de las viviendas son viviendas que se atañen muchos años. No estamos hablando de chalés en primera línea de playa, estamos hablando de viviendas que elevanse a muchos años, más de 15 años, más de 20 años, muchas de ellas, porque estamos hablando de que hay. O dicen antes, no sé si un 56% dos de los concellos de Galicia que no tienen plan. Por lo tanto, las viviendas se van los Martínez vaya la rematando. Por, por eso, y ya no voy a leer a parte resolutiva, se pide una reunión urgente con afegán para paralizar estos derrubamientos, llegar a un acuerdo, eh, tramitar los PSOs con máxima celeridad para que estas personas puedan por fin vivir tranquilas. Nada más. Gracias a ustedes, señora Martínez. Turno